Soy Juan Carlos y me llena de alegría contarles mi historia personal. Hace unos años, siete para ser exactos, era un sábado y mis amigos me invitaron a tomar una cerveza. Fuimos a un bar, nos sentamos. Uno de mis amigos llamó a la mesera. Ella llegó y se hizo a mi lado a tomar el pedido. Yo giré mi cabeza para pedir mi cerveza cuando... ¡Wow! Están viendo mis ojos, pensé yo. Era la mujer más hermosa que yo haya visto en mi vida. ¿Qué va a pedir caballero? Me decía ella por segunda vez, sin que yo pudiera pronunciar una sola palabra. Otra cerveza para el que se quedó sin habla, dijo uno de mis amigos. Y ella, anotando en su libreta lo que queríamos, se fue. <risa> Les di motivos a mis amigos para que se burlaran de mí toda la noche Pero no me importaba Yo solo podía pensar en su rostro Con sus pequitas en las mejillas Se veía hermosa ella Yo esperaba ansioso a que ella volviera con las cervezas Y la desilusión fue muy grande Cuando llegó un tipo de uniforme elegante Dejando las botellas en la mesa Cuando mis amigos se distraían yo giraba por completo mi cabeza para verla a ella a lo lejos, ocupada con otras mesas. Su caminar era una mezcla de timidez con sensualidad. Cada detalle de ella me encantaba. Sin darme cuenta, se había pasado velozmente el tiempo y debíamos irnos. Esa semana debíamos trabajar muy fuerte en un proyecto que teníamos que entregarle a un cliente. No se imaginan lo larga que fue esa semana. Yo ansiaba como nunca que llegara nuevamente el sábado para ir al bar. El día viernes fue el más difícil. Yo estaba muy ansioso. Así que sin dudarlo y sin esperar más, fui hasta el bar confiando en encontrarla a ella. Cuando llegué, el bar no estaba tan lleno. Me senté buscándola a ella por todas partes y no la veía. «Buenas tardes, caballero. ¿En qué le puedo servir?» Escuché su voz que venía desde atrás mío y se quedó a mi lado. Yo la miré y de nuevo quedé sin habla. Reuniendo todas mis fuerzas logré decir «Oh, hola, una cerveza». «Con gusto», respondió ella, terminando con una hermosa sonrisa que nunca podría borrar de mi mente. Cuando trajo mi cerveza, Finalmente pude entablar una pequeña conversación con ella Hasta que comenzó a llenarse el bar Y ella tuvo que irse a seguir con su trabajo Desde ese momento yo ya tenía planes para los fines de semana No podía hablar mucho con ella, Pero poco a poco nos íbamos conociendo Yo la invité varias veces a salir Que habláramos en un lugar más tranquilo pero ella siempre me decía que no, ante mi insistencia un día aceptó salir conmigo, ese día me explicó que había pasado por una relación muy difícil, que había sufrido mucho y que por eso no podía confiar en los hombres, lentamente con el tiempo nos fuimos conociendo más, tanto en ella como en mí se fueron despertando sentimientos cada vez más profundos. Y con orgullo puedo decir que me siento muy afortunado que desde ese momento sabíamos que estábamos hechos el uno para el otro. Y hasta el día de hoy estamos felizmente casados. Tantos mundos en el universo y la vida nos tiene aquí formando un mundo a nuestra medida.